Bueno, Radio Teocelo inició transmisiones en la década de los 60, en 1965, pero desde años atrás un grupo de personas, don Antonio Homero Jiménez, Raúl Martínez Soto, José Bicon y otros, empezaron a gestionar permisos, recursos eh, para varios proyectos comunitarios en Teocelo. Eh, no solamente la radio es de aquellos años, sino la caja de ahorros, una biblioteca pública, una fábrica de vinos, una fábrica de ladrillos, una tienda de consumo. Pero la radio en concreto inicia transmisiones en 1965. Un servidor, Miguel Mora Segura, eh, inicia colaboraciones para... Radio Cultural, como se denominaba en aquellos años, desde 1966, por invitación del amigo y compañero Juan Melgoza. En esos años su papá, don Jesús Melgoza, era el técnico de la emisora, que era muy pequeñita, con un equipo muy reducido, experimental, casero, eh, no imaginándonos que iba a crecer tanto como estamos en la actualidad.